No estamos teniendo el acceso Muy buenas tardes Siendo finalmente unos cuantos minutos pasados de la hora Vamos a, a comenzar con, con, con, nuestra, con nuestra conversación Juntos somos más Y yo les doy las gracias a los que ya han ingresado Sé que algunos más van a ingresar eh, y como el tema que hoy nos trae tiene que ver con la transformación y ayer comenzó el mes del de potencial humano en el que tuve la posibilidad de hacer dos entradas para un poco animar, comenzar y apoyar y Soy un fanático de apoyar todos los eventos eh, comenzó la mañana con un breve discurso un breve eh, párrafo de eh, Julio Laya y me pareció increíble la casualidad o el, el tema, digamos, eh, relacionado con lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces yo quiero pasarles un videito que espero que funcione, que espero que lo escuchen, y que hagamos una reflexión alrededor de eso. Porque yo sé que Ileana tiene un tema referido que nos va a compartir, y yo lo voy a presentar, yo voy a hacer todos los pasos, pero enganchemos con este mensaje que es algo muy cercano a lo que nos, yo vengo sosteniendo hace ya unos cuantos años, a ver si le encuentro en la vuelta a ver qué es lo que está queriendo decir ¿se entendió? si se entendió eh, voy a compartir el video ya. muchas gracias Fernando muchísimas gracias ¿saben que en estos días que vivimos en la tierra más allá del tema del COVID, que ya es un tema. Si ustedes miran lo que está pasando en la tierra, estamos viviendo momentos de grandes estremecimientos en todos los frentes. Yo quisiera brevemente apuntar a ello para que para referirme al fenómeno del coaching desde otra perspectiva. El coaching en muchos casos se entiende a un nivel muy personal resolver mis asuntos, lo que fuera. Pero la, la, la mirada del coaching que yo los invito es que esto se llama, estamos hablando del potencial humano, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué decimos con eso? Y resulta que para, para, para poder mirar más grande hay una frase que yo siempre cito del gran maestro Einstein cuando decía que las crisis que hemos creado con este nivel de pensamiento no pueden ser resueltas con este mismo nivel de pensamiento y ahí quisiera poner esto del coaching porque si a una persona a través del coaching cambia su mirada, sus prioridades, su emocionalidad. Pero sobre todo, voy a ponerlo así, mira y entiende el mundo desde otra perspectiva, esa, esa persona gira su hacer, su quehacer. No solo el suyo, al interactuar con el otro genera eso, genera una ola de ese cambio. Y esta ola es lo que se llama un cambio cultural La humanidad Hoy día enfrenta Concretamente Esta situación Tenemos problemas en el ámbito climático Ecológico Económico eh, Distribución de la riqueza Tenemos temas de salud En fin, tenemos una cantidad Y saben una cosa amigos míos no las vamos a resolver con el mismo pensamiento en la misma mirada del mundo con que las creamos y ese desafío tiene hoy día una diferencia fundamental en otros momentos de la historia en otros momentos de la historia para que se produjera ese giro de mirada habían revoluciones habían guerras no es que la gente estuviera pensando cómo cambiamos la mirada sino que el agotamiento encontrarse que no había forma de resolver las cosas, producía guerras, culpas, acusaciones, y qué sé yo. Y venía una gran revolución de pensamiento. Por ejemplo, el fin de la Edad Media, en Europa, hay un giro gigantesco en la mirada del mundo. Lo que entendemos por verdad, lo que entendemos por bueno, lo que entendemos por justo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy por primera vez en la historia, ese giro de mirada... Ese giro de nivel de conciencia lo podemos hacer conscientemente. Antes fue simplemente una explosión. No sabía la humanidad que estábamos haciendo y llegando a eso. Hoy día podemos por primera vez conscientemente alterar nuestros niveles de conciencia. Para mí ese es el gran objetivo, la gran mirada. Por eso es nuestra profesión ha causado tanto entusiasmo, aunque muchos, incluso dentro de la profesión, todavía no lo ven así. Por eso yo los invito a todos que en eventos como este que van a comenzar ahora, tengan presente que la tarea es mucho más grande de lo que jamás creí. Eso es solamente mi por ahora. Julio querido, muchísimas gracias por, por dar inicio a este, a este espacio, a, a este primer día. Creo que.. Bueno, no sé si.. ¿Cómo les resonó? Bueno. Les resonó esta reflexión como para arrancar? Porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, digo esto, bienvenidos a los que van, llevando, van llegando, este, resulta que, que en, la, en, en, en esto que hoy tenemos, bienvenidos a conversaciones juntos con vos, comenzamos, eh, hay una serie de puntos que algunos conocen y que de repente tienen que ver con esto que acabamos de ver para los que llegan recién, es un video que toma una frase que de Julio transmite hace muchísimos años y que coincide un poco con lo que yo ya había puesto en su momento, con una frase de él, que es la realidad fuera de la caja, que ahora la vamos a ver ampliada, y que tiene que ver con esto de, eh, de, de Juntos o Más en nuestra tre, treceava eh, reunión y la idea de, paso rápidamente este material, la idea de poder generar una movida que tenga que ver con eso, este, reflexionen sobre lo que dijo, pero que tenga que ver con eso y que tenga que ver con que cada país están pasando cosas y los coaches de cada país podemos estar conscientes y podemos hacernos responsables de la posibilidad de trabajar juntos organizaciones escuelas comunidades este, y demás con la este, correcta y debida eh, apertura que debemos tener los coaches de sentarnos en una mesa de conversar más allá de los intereses particulares y la excelente labor que hacen las organizaciones para cumplir lo que hacen que es su certificación, su estandarización y demás, pero hay algo más que está pasando en el mundo, y la idea es que la conversación que yo quisiera que ocurra, o la que estamos generando, y la que se está generando en estas reuniones, tiene que ver con la idea de crear un libro que tenga los, los, los espacios, y acá en esto también nos va a dar un comentario Iriana, los espacios de reflexión que han habido, que ya estamos en la, en la reunión 13, y vamos a seguir aquí así, una o dos veces por semana durante todo el año que viene también para crear esto que se llama el libro de la eh, crónica de preguntas y conversaciones juntos reinventando el coaching ¿por qué? porque como dice Julio hay un nuevo, una nueva dimensión, un cambio un cambio que, que podemos hacerlo consciente y lo podemos hacer entre todos y que buscaremos que no ocurra desde la violencia el mundo habla desde adentro y se queja y hace lo que hace con un montón de cosas el, el, el mundo se pone de acuerdo para ver si podemos resolverlo y ponernos de acuerdo, y ponerse de acuerdo en este mundo es bastante importante pero un grado y medio creo que han acordado pero hay muchísima más para hacer sin ninguna duda que vivimos una etapa de, de, de, de, una, de una pandemia que nos ha atacado y que nos ha, que nos ha invadido estos son datos, digamos, de los últimos que subí pero, pero supongo que esto sigue avanzando donde eh, 250 millones de casos y eh, fueron neutralizados con 7.304, si no me equivoco, vacunas, y vamos con 5 millones de muertos y esto no se sabe cómo viene. De alguna forma tenemos que estar preparados, porque esto que es viejo ya, la tercera ola que es vieja, apunta a que aparece una puntita de una cuarta ola que es lo que se está queriendo evitar, negar, y yo creo que no ocurra, pero de repente creo que no podemos negar la realidad de lo que pasa fuera de nuestra profesión. Hay un artículo que se llama El efecto espectador, que me encantó, que está publicado acá, que después lo pongo en el chat, sobre la pasividad de quienes no ni siquiera hablan del tema. Y esto tiene que ver con que, más o menos, en la cantidad de conversaciones que he escuchado entre ayer y hoy, no hay mucho enfoque en el hecho de cómo nos hacemos cargo. Nosotros estamos en ese tema, de en considerar este, bueno, que el mundo no aguanta más porque ya lo sabemos, porque está lleno de situaciones que lo dicen, y que este, lo que hay, lo que ocurre es que el ser humano es intolerante y desde ese lugar hay mucho para hacer para responder de alguna forma a la ayuda que, y a la emergencia en la que estamos. Y acá llegamos a estos puntos. ¿no? Creo que él convencionó algunos cuantos, esto estaba hecho ya desde el 2017, cuando empezamos a hacer esto. Esta acción. Entonces, estos son los dos, dos ejes que tiene esta, esta movida. El eje de ver qué podemos hacer los coaches en toda esa, esa, esa, esa temática y qué, qué, qué podemos hacer para darnos la credibilidad necesaria, para que la profesión tenga la credibilidad necesaria de que tiene un poder para influir y trabajar sobre la comunidad y no solamente sobre los individuos, algo de lo que él dijo y que esto, de alguna forma, parece que cuesta una reacción conjunta, esta es una pregunta también que siempre está, que es lo que todavía no le duele, o no te duele, de lo que pasa en el mundo, en el mundo que te rodea, en el país que todavía no te desafía a accionar juntos. Para mí, esto ha generado muchas movidas en los últimos tiempos, hay muchas comunidades, hay mucha gente trabajando juntas, pero desde un lugar que quizá podría ser superar, eh, superador, si pudiéramos considerar, la posibilidad de coordinar acciones un poco mejor. Esa es un poco la idea a la que las personas que están llegando, que no las estoy viendo ahora, pero sé que están ahí. Quiero agradecerles que estén y quería hacerles la introducción para dar lugar a lo que nos convoca hoy, que es el coaching como herramienta de transformación. Y quiero agradecer a Ileana que está con nosotros y para los que no la conocen. Ileana tiene un importante antecedente de psicóloga, de coach personal, de coach estratégico en España este, como en la academia de, Anthony, de, de Tony Robbins CESCO de y demás, una cantidad de cosas es venezolana, emigró a España y vive en León eh, inició su carrera trabajó como recursos humanos en la empresa de maquinarias Mendoza posteriormente trabajó como freelance en la implementación de SAP o sea que hay un vasto conocimiento de muchas cosas emigró a España y de alguna forma, más allá de que se dedicó un montón de negocios que probablemente harían falta y a trabajar con emprendedores y directivos, es escritora y fundadora del método del sueño a la realidad. Ese es, eh, y escribe tu primer libro, de esto es lo que nos, nos contactamos en un determinado momento con un proyecto que íbamos a, a, a realizar y cuando hacemos la convocatoria le pedimos a las personas que nos digan de estos ejes cuáles son los que marcaría como que puede pasar su conversación, o podría ser, eh, entonces ella no es como intolerancia, discriminación versus inclusión, como los dos aspectos que podría tocar, y cada una de las personas que viene a conversar, trae, elige y le pone un poco de foco a los temas que, que, que pueda traer. Eh, ¿Por qué aparece esta placa acá? No lo sé, pero de repente la puse y me gustó, porque acá hay un tema del ser humano, del cambio que tenemos que hacer nosotros, Dice, hola, bienvenidos al seminario para la gente que se ofende con facilidad. Está buenísimo, ¿no? ¿Ustedes conocen gente que se ofende con facilidad? Fíjate que el hombre dice, cada uno de ustedes es único. Entonces aparece, deja de generalizar. O sea que por, por lo que digamos, o por lo que pasemos, tenemos ese espíritu, ese ego que nos lleva a cuestionar. Y más si somos coaches que buscamos la posibilidad de, de meterle ahí una... una una situación que tenga que ver más con con, con, ¿cómo puedo decir? con otra cosa que, que tenga que ver con esto. Este, y desde ahí, el otro, el otro eje es la agenda, que esto es lo que manda Juntos Somos Más. Es cómo reformulamos el coaching para la nueva era y cómo nos ponemos de acuerdo, no para unificar, sino para encontrar un concepto que llegue a la sociedad de cada país con, con solidez. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué es coaching? ¿Por qué se ha desvirtuado y se ha degenerado de una forma. Importante. Si ustedes no coinciden con esto, va a ser tema de la conversación que vamos a tener. Entonces, si se coordinara una comunicación, si se coordinaran los conocimientos que definen la profesión, si se coordinara un plan para legitimar la profesión frente a las autoridades, este es un punto muy importante, y pudiéramos poner el eje y el foco en la educación, el coaching pasaría a ser lo que pensamos que es una herramienta poderosa, y parte de la canasta familiar que hoy no lo es, que no es reconocida y que es cuestionada, y que en esta época tiene desafíos importantes solamente quiero decir que este, eh, la idea es compartir de alguna forma los, los, los, este, los temas y que todos puedan opinar y que todos puedan hablar y compartir eh, el proceso de transformación del coaching en cuanto a esa agenda que vimos recién es el tema que por supuesto pone el eje este, Iriane, creo que también va a tocar el tema de educación y bueno, estamos en el tema de de estos ejes que van a ser los de la conversación, pero como siempre, esta es una conversación que viene por un lado y termina por el otro. Así que yo quería simplemente poner en. en, en, en, en de alguna forma en, en, en, en conocimiento un poco todas las, las cuestiones. ...que se repitió esta. Y bueno, está. Quedamos ahí con esta que tenía otra otra otra finalización, otro, otro eje. Solamente recordarles que venimos de conversaciones y de reuniones con un montón de profesionales de distinto tipo, de distinto eje. Para mí es un gusto y un honor que se, fa, que, que, que, que se presten a venir a conversar. Vamos a tener este el viernes nuestra siguiente conversación, dejamos libre el lunes, con motivo del lanzamiento del Mes del Potencial Humano. Y la semana que viene tenemos tres reuniones variadas, con respecto a liderazgo, liderazgo y el cambio, y siempre reconectando con lo que venimos haciendo, para llegar a completar un, una, un mes que va a terminar en diciembre, con distintas eh, personas que ya están registradas en el tema. Entonces, bueno, vamos a, a, a dejar acá, porque acá me parece que no faltaba nada, quiero pensar que no dejé de admitir a alguien, porque nos llegó algunas personas que estar esperando eh, bueno hablé demasiado Indiana. te cedo la palabra y quiero decirles a, a Milena y a Margarita porque si sí, ella lo sabe que pueden surgir preguntas que pueden surgir cosas inquietudes y para eso vamos a estar este, haciéndolas participar me oyen es que se, se acabó el ruido de fondo. Gerardo, muchísimas gracias por, por invitarme. Siempre es un placer estar contigo y además reconozco, reconozco el esfuerzo, el tiempo que le dedicas a crear una comunidad eh, de coaches que además es un sector eh, muy difuso. Porque como el coaching no, es, no está regulado, pues eh, dentro de esto entra un mundo de gente, entran profesionales, coaches y gente que se llama coach, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece, sabes que siempre he reconocido tu labor y no asisto a más reuniones porque tú las pones a la hora tuya, pues y para mí son las 12 de la noche. Entonces, pero sí, sí, sí, veo algunas retransmitidas y lo primero que, que, que quiero compartir aquí es que vamos a hablar de, o sea, de lo que para mí significa el coaching como herramienta de transformación. Y yo tengo seis años en el mundo del coaching. Me da risa porque el otro día estaba Elena Espinal diciendo que antes de cinco años es difícil que, que alguien haga algo. no Yo llevo seis. Eh, pero lo, lo importante para mí es que cuando llegué aquí supe que estaba donde tenía que estar. Y... Y entonces quiero enlazar esto con qué es lo que es lo que yo creo, qué es lo que yo creo que lo primero que tiene que tener una persona para poder servir de herramienta de transformación a través del coaching. Lo primero que tiene que tener es vocación. Yo creo que esto es una, una, una disciplina absolutamente vocacional. O sea, esto te lleva a, a, a buscar aquello que tú quieres en la vida. Y, y, y por eso yo cuando me metí en el mundo del coaching sentí que estaba en el traje adecuado. Pero después tiene una parte de formación eh, que creo que, que esa nos acompaña toda la vida. Porque como bien dice Olaya, lo que teníamos, lo, lo que era cambio antes, ahora no es cambio. Ahora es un cambio distinto. O sea, lo que teníamos ya no nos vale. Entonces tenemos que estar continuamente actualizándonos y viendo qué hay de nuevo. Y yo creo que la parte clave aquí es la propia transformación. Eh, desde el punto de vista vocacional, yo siempre fui la niña que, a quien todo el mundo le contaba los problemas. O sea que yo estoy transformando a la gente sin herramientas desde que tengo 10 años, pero tener las herramientas adecuadas hace un cambio. Y no solo hace un cambio en lo que tú puedes contribuir y colaborar y, y aportar a los demás, sino en lo, que, en, lo que, en lo que tú eres, en lo que tú crees. Inclusive te cambia tu, tu, tu jerarquía de valores. O sea, es un cambio personal y profundo y yo, y yo creo que esa es la única manera desde la que uno puede intervenir, cuando uno primero se ha intervenido a uno mismo y no necesariamente solo, sino acompañado. Y de ahí vienen las preguntas esenciales que hacen que tú mismo te transformes. Y creo, Gerardo, que aquí, este, y, y, y esto lo digo desde la experiencia de una, de una neo-coach, porque seis años en la profesión, soy de las coaches nuevas. Eh, cuando entonces salimos al mercado, como coaches, eh, nos parece que, que podemos arreglar en la vida a todo el mundo, y, y eso no es así, y eso no es así. Tenemos que buscar un camino, tenemos que buscar un camino en el que, en el que nosotros verdaderamente podemos impactar, podemos transformar, podemos crear, podemos hacer crecer. Y eso, eso a mí ha sido lo que, lo que más me ha gustado, lo que más me ha costado. Y creo que hay otro elemento importantísimo y es otra, otra de las cosas que, que que he vivido durante todos estos años de formación, que es que eh, en muchos programas nos, nos nos venden como que ahora el coaching es lo que tienes para trabajar. Y resulta que tenemos que tomar en cuenta que todo lo que hemos aprendido y que todas las experiencias en el que hemos vivido todas las veces que nos hemos equivocado, todas las cosas que nos han salido mal, todas las cosas que nos han dolido, es, eso es una materia prima fundamental para tu poder desarrollar y poder transformar a través del coaching. Y luego, por supuesto, con las técnicas y herramientas que vas aprendiendo en el camino, pero siempre, siempre, siempre preguntándote qué te falta, qué te sigue faltando para poder elevar la conciencia del otro a través de la reflexión, buscando la claridad y por último la acción, que es lo que verdaderamente lleva a un resultado. Pues, no Entonces yo creo que el coaching te da una herramienta para transformar primero tu vida y desde allí promover la transformación de la vida de otros. Y ahorita que pusiste en esa lámina de la responsabilidad del cliente, Gerardo, eso me parece que es fundamental. Porque cuando uno sale al mercado como coach, entonces uno quiere hacerle coaching a todo el mundo, incluyendo a tus hijos, a tu marido y a todo el mundo que está al lado. Y eso no es así. El, el coaching solo va dirigido a aquellas personas que están en un momento de su vida que quieren recibir un apoyo, una orientación, un, un acompañamiento. Y son ellos los que deciden buscarte a ti y no es uno el que decide empezar a implementar todo lo que tiene con todas las personas que ven el camino. ¿Qué, qué otro elemento creo que es trascendental para, para, para poder influir y para poder acompañar? Todo, todo, todo, todo se basa en el lenguaje, en la comunicación. En, prim, en primer lugar, el lenguaje contigo mismo, y es, es esa comunicación continua que tienes, donde estás revisando, donde estás procesando, donde estás diciendo me falta esto, esto lo puedo hacer mejor, cada vez que preparas una sesión, aquí puedo sugerir y esto, aquí puedo utilizar esto, y luego el que utilizas con los otros. Cómo transmites cada una de las ideas, cada una de, la, de las reflexiones que tú propones, cómo las transmites, cómo reflejas lo que tú entendiste que el cliente te dijo, cómo haces que él se escuche al mismo. Eh, eso, bueno, yo creo que es fundamental, porque en función del lenguaje que utilicemos, nos contamos una historia. Y nosotros somos el resultado de la historia que nos contamos. Y esa historia no la contamos con palabras, pero con las mismas palabras la podemos cambiar. Y al final, el lenguaje, eh, a través del lenguaje definimos quiénes somos, a través del lenguaje definimos cómo, cómo, no, cómo interactuamos, cómo establecemos nuestras relaciones, y quiénes queremos ser, quiénes queremos ser en el futuro, eh, cuáles son la, las, la, las oportunidades que nosotros vemos para nosotros mismos, todo eso lo definimos con, con el lenguaje, eh, pero luego pienso también que, eh, otra de las cosas importantísimas, o yo digo lo que a mí me ha ayudado para poder influir en la vida de los otros, para poder transformar la vida de los demás, es eh, hacer nuestras, cada una de las herramientas que hemos ido aprendiendo en el camino. Hasta que uno no las hace suyas, hasta que uno no hace su propio maletín de herramientas y las modifica y escoge las que, las que resuenan con uno, las que son importantes con uno, uno no puede entregárselas a nadie. Porque eso es, eso es una repetición de, de, de, teórica de cosas que pasan, pero cuando tú las haces tuyas, cuando tú las vives, cuando tú las, las, las pruebas, las pruebas contigo, las pruebas con un cliente, funcionan, no funcionan, con esto funcionan, cuando tú las haces tuyas y las modificas, ese es el momento en el que tú puedes promover la transformación. Y, y creo que uno de los grandes retos para conseguir transformar y cumplir nuestra misión en la vida es la constancia. Porque no es lo mismo, no es lo mismo eh, ejercer como psicólogo, médico, abogado. Yo, o sea, yo me gradué de psicólogo y al mes siguiente tenía un trabajo donde ya me estaban pagando por eso y, no, y sabía hacer tampoco como lo que sabía hacer cuando salí de coach. O sea, eh, recuerdo que me senté en un escritorio y dije, Dios mío, pero, pero, ¿qué? ¿Qué se puede hacer aquí? No tenía ni idea de nada. Entonces creo que ese, ese elemento de, de, de, de tener constancia, porque lo que viene es un camino de, de creación donde vas a tener mil dificultades y donde te vas a meter por un lado y te vas a equivocar, y por otro y también te vas a equivocar. Entonces, si uno no se mantiene constante en su propósito, en lo que uno quiere hacer, en lo que uno quiere aportar al mundo, en, en, en vivir de su vocación, de su pasión, de su misión, es, es muy fácil que, que te lo pierdas y además que las personas a las que tú podías ayudar también se lo pierdan. Y, y, y, y estoy convencida de que el coaching no es eso que nos venden en las redes sociales, de que Happy Flower y si todo, consigue todo lo que quieras, todo... No, no, no, no. no. Eh, aquí hay un trabajo muchísimo más profundo. Y, y creo que, Gerardo, esto es así como... Este proceso de desarrollo para poder transformar, para poder acompañar a otros. Y en mi experiencia, es una carretera por la que tú vas transitando y se te abren, se te abren caminos. Y, y tú decides cogerlos o no, pero los que coges muchísimas veces te llevan a nada, a que te tienes que volver a devolver. Yo me he equivocado un montón de veces, he empezado un, un montón de proyectos que, bueno, no un montón porque son seis años, no tanto, pero sí un par de ellos en los que invertí mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho, y, y no, no eran para mí, pero ¿sabes qué, Gerardo? Que hay un momento en el que se te abre el camino, el tuyo, y lo ves, y lo sientes, y lo percibes, y tú dices, Aquí es donde yo estoy. Aquí es donde yo puedo aportar. Aquí es donde yo puedo entregar. Te voy a interrumpir como para ver una reflexión hasta acá, como venimos, por parte de, de, de... Me encantó porque hiciste una muy excelente descripción, no solamente de tu historia, sino de la base y las expectativas de lo que debe ser. Y me surgieron algunas cuantas preguntas. Bueno, con respecto a lo último, coincido contigo que hay un momento para cada situación. Y yo creo que también tiene que a ver con los años y demás en qué momento estás en cada momento y a mí hace unos cuantos años me llegó la idea de bueno aportar lo poco que sé porque lo que sé es poco y, y en lo que sirvo y en lo que funciono, y no en lo que no funciona entonces respeto a todos mis colegas que son académicos que saben que, que pueden hacer de todo pero yo soy como más pragmático más concreto más de, de un coaching que realmente resulte y, y, y me surgía somos una profesión, cuando vos describías todo eso Somos una profesión Teniendo esos, esos, este, esas incertidumbres, esas dudas, esas cosas O sea, ¿qué es lo que hace que... que eh, ¿Cómo te puedo decir? Sin ninguna duda el otro tiene que buscarte, ¿no? Pero primero tiene que saber qué hacemos y que existimos Porque si no, no te va a buscar La segunda pregunta, ¿te tiene que buscar? Partimos de la base de que todo, toda la gente, generalizo eh, puede ser coachado o merece ser coachada en general, que puede llegar a tener o sea, estamos mirando y acá como hay psicólogas digo, el tema es el coaching para adelante y, es, y, el, y la psicología la mirada un poco más profunda y más este, referida a, a, a, a, al tema salud si lo podemos llamar así eh, entonces pregunto ¿qué es lo que le falta al coaching para hacer una profesión reconocida en la que sepamos como todas las profesiones que evolucionan? que es aceptada, que la gente la entienda, que la gente nos busque, porque esta cosa de que el otro debe buscarte eh, es muy importante, porque esto significa que nosotros no podemos salir a buscar clientes. O sea, como tampoco creo, no sé si lo hacen los psicólogos, aunque ¿no? ahora ya se empezaron a vender y empezaron a hacer cosas y qué sé yo, cambió toda la filosofía de lo que es el psicólogo, de lo que era cuando, en mi época, ¿no? Este, cambió el mundo, y me parece bien, yo no estoy diciendo ni ¿Cómo podemos hasta...? Estoy te, teniendo estas preguntas para que salgan y empiece empiecen un poco la, la conversación. Eh, convivir, porque en esa agenda que yo puse, el reconocimiento y las conversaciones con, con los sectores afines es muy importante para lograr una convivencia clara y una diferenciación clara de lo que hace cada uno. Es ponerle el orden. No sé con cuál de las preguntas que se quedan o qué les resonó, pero me, me gustaría porque ese es el, el tema. ¿no ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta, como decías vos, para poder este, eh, funcionar mejor y tener mejor mejor evolución. Claro, desde mi punto de vista, esto de que, eh, de que la gente nos busque, yo creo que eso pasó a la historia. Yo creo que ya eh, todo el mundo muestra lo que le puedo ofrecer a la gente y la gente interesada se acerca. Y tú tienes que, que, que, que, desde mi punto de vista, tú tienes que ofrecer, y, y es un poco lo que, lo, que, lo que venía ahorita, tú tienes que conseguir, tú, tú te has leído el libro de Seth Godin que, dice, que habla de la vaca púrpura. Entonces, ¿cuál es la vaca? Él, él lo que dice es que cuando tú vas por un camino, entonces ves una vaca y dices, uy, una vaca. Ves otra vaca y, uy, otra vaca ves 50 vacas y ya no ves las vacas, pero de pronto aparece una vaca púrpura y tú dices ¡Uy! ¡Una vaca! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita en el mercado eh, nosotros vemos cirujanos plásticos, eh, abogados, eh, consultores, todo el mundo ofrece su servicio. Eh, antes, yo recuerdo cuando yo compré, cuando yo vine aquí a León el, el, el almacén que yo compré era el único que vendía televisiones. Entonces todo el mundo iba a buscar la televisión allí. Ahora no. Ahora todo el mundo tiene que ofrecer. Y cuando tú consigues tu vaca púrpura, que no quiere decir, y yo estoy convencida de eso, porque yo he hecho muchas cosas en mi vida, para esto es para siempre, y nada de lo que yo he dicho es para siempre, es para siempre. Pero cuando tú consigues tu vaca púrpura, tú tienes que mostrar cuál es la, la, en qué se diferencia esa, ese producto de lo que hay en el mercado, cuál es el valor que tú estás ofreciendo y siempre ofrecer y eh, siempre dar más valor de lo que ofrece, siempre. Siempre, esa es la única, esa es la única clave que yo he encontrado. Y te digo que mi experiencia no es grande, ¿no? Pero esa es la clave que no, yo he encontrado. Bueno, me, me encanta, me encanta la analogía de la vaca púrpura y como que si todos nos tenemos que convertir en vaca púrpura y buscar la diferenciación, quizás, quizás es así como se desvirtúa la cuestión, ¿no? O sea, los médicos son vacas púrpuras, deben hacer lo mismo. Cuando uno decide, uno le pregunta a un médico qué hace un médico, cura, no tenés ninguna duda de lo que hace. ¿No? es lo primero que vas a decir. Cuando vos tenés que decir qué hace un coach, ¿qué hace un coach? Esta pregunta y la tengo algunas y salen un montón de interpretaciones que obviamente no están del todo, este, está bien, es decir, hacemos mil cosas, pero con esto quiero decir que, que, que, que indudablemente la tecnología, la pandemia, la crisis, la te, todo eso ha generado una gran eh, demanda de vacas en el mercado que están ahí y que evidentemente es muy difícil diferenciarse porque todos tienen los mismos ahora todos los recursos tecnológicos y con un poco de creatividad sustituís lo que puede ser lo que hace el otro. Entonces está difícil el tema de cómo, cómo posicionar el tema. Yo respeto a todos los profesionales que trabajan y que buscan un espacio, no estoy diciendo que no, pero me pregunto. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo que estamos pensando que nosotros tenemos que matar entre nosotros por conseguir las personas que están, por tener 100.000 seguidores, cuando de repente necesitamos 5, 10, 15, 20 y no muchos más? No sé, Milena, ¿cuántos clientes hacen falta para que vos tengas tu agenda completa? actualmente Normalmente manejo entre 15, 20 pacientes, bueno, entre pacientes y clientes. 15 y 20, más o menos. Sí, más es imposible. Salud mental más es imposible no y con eso más o menos puedes hacer un negocio más o menos tranquilo. Sí, okay. exactamente. Para conseguir esos 15, o 20 clientes, ¿cuántos tienes que tener 100.000 contactos en, los, en las redes y otros 100.000 contactos en Facebook y otros 100.000 contactos en No, ¿y es, matarse es... en ese sentido. <risa> Siento que no es tan así, o sea, sí es importante mostrarlo y compartir pero siento que son como dos elementos distintos. Y es, las redes son para mí un elemento más de compartir un poco de tu conocimiento y compartir un poco de lo que puedes ofrecerle al otro. Y es un elemento más allá de algo que te pueda servir, pero que también si te resuena cómo funciono yo y te resuena dónde te puedo acompañar, pueden ubicarme por ahí. Pero también es aprender, y me encanta seguir a una persona que maneja este tipo de cosas, es, de todas maneras vas a tener que trabajar las redes sociales, pero también tu SEO local, que es dónde estoy aquí. ¿Quién me recomienda? Mi boca a boca. ¿Qué hago por ellos realmente? Y bueno, en la construcción de, de mi contigo. práctica es ¿Cómo hacíamos? Eso? ¿Cómo se hacía antes cuando no estaban las redes sociales? Donde bueno, tenías que estar este, boca a boca. hablando y dando, dando y hablando y regalando y gratificando. Siento que ni siquiera y... es regalar, es el boca a boca y contenido de valor. Contenido tal vez muy corto, muy pequeño, pero que te dé una, una, una idea de qué podríamos hacer por ti. Yo me ubico mucho más, eh, aunque soy coach y trabajo como coach, también trabajo como, como psicóloga y como psicoterapeuta. Y aquí en salud mental hay muchos elementos que pueden servir para romper ese esquema de no voy al psicólogo, aunque no vayan conmigo. El objetivo es poder acompañar al otro desde una mirada de boca a boca. Y te digo, o sea, van llegando de aquellos que voy atendiendo, me van remitiendo y algunos me ven por redes y otros no me vieron por redes. Pero empezamos a generar como ese círculo virtuoso de que puedo acompañarte y que puedo hacer por ti, qué es lo que tú necesitas y que mi diferenciación es mi estilo, no mi método de trabajar la ansiedad, por ejemplo, o mi método de porque el método es el método y hay tres, cuatro súper confirmadas que funcionan, pero la manera en que me ven y cómo vinculo, que ahí sea como toda la teoría de qué te resuena. Un mismo cliente de coaching puede funcionar muy bien con Ileana y conmigo no, porque no hay ese rapport, no hay esa, esa química que se necesita y es como comprar zapatos online. A veces lo digo yo, no puedo comprarlo sin haberlo probado. Y siento que eso eh, ayuda a la red. Bueno, estamos de acuerdo con eso en que, en que lo que lo que integra es la confianza. Estamos de acuerdo. Yo, yo, yo me, me, me, me quedaba en esa, en esa frase de eh, el otro de buscarte. Eh, y, y de alguna forma, a ver, ¿cómo decirlo? Hay una necesidad latente. Yo siempre traigo el ejemplo de que nadie sabía para qué va a servir un ipod o, o un iphone antes de conocerlo entonces es como que de repente bueno apareció el chiche el hombre se jugó vio la cuestión y generó lo que generó y hoy estamos todos en eso eh, entonces en este caso de, y en el caso de la psicología por ejemplo ¿no? esta es la que, la que yo quería diferenciar entre, entre las personas que creemos o que buscan psicología o que buscan coaching ¿Cómo lidiamos con esa parte porque, entender lo que quiero decir, o sea, ¿cómo, cómo generamos, eh, qué le vendemos a cada uno desde qué lugar? Porque esto es importante, de cómo generar una diferencia entre una cosa y la otra, y cómo respetar, por supuesto, la profesión, que yo la respeto, ¿no? Como siempre, una profesión de psicólogo y demás, no lo soy, a hacerlo, me metí en la facultad, investigar cómo era la cuestión, no lo, no, lo hice, pero siempre fue una asignatura pendiente. Pero me refiero a cómo... ¿Cómo va de hoy para mañana este coach que está transformándose? ¿En qué queda con esta combinación de profesiones? Digo para aprovechar esto, no sé si, si en este caso este Margarita, margarita es más bien de mercadeo. De margarita, margarita de, de producción, ¿Es de, de producción de televisión y, y, y radios y cosas de ese, de mercadeo. Bueno, es, es interesante porque yo también tengo es una que, visión la distinta la publicidad, así que puede ser un aporte interesante en la opinión. Yo siempre, las personas que están acá están por algo y, y tienen la posibilidad de opinar lo que quieren y cuando quieren. Eh, ¿Qué opinan de esa cuestión, no? de, de las dos profesiones? ¿Cómo habría que ordenar el juego? Si, si, si pudiéramos pensar en, en, en algo mágico y dijera, bueno, ahora en España va a funcionar de esta forma. Yo creo que son dos objetivos distintos, completamente distintos. Y son dos necesidades distintas de la persona que no puedo abarcar como psicoterapeuta, eh, no puedo acompañarlos en un proceso de una o sea, Es un proceso de salud mental, de algo que me está funcionando mal, que me funciona mal en todos mis ámbitos, en los cuales tengo una desregulación emocional, en los cuales mi sentido de vida no está muy claro. He tenido inconvenientes en diferentes ámbitos de mi vida y el objetivo es totalmente distinto. Tiene que ver con una reestructuración y no importa cuál sea tu corriente, puede ser psicoanalítica, puede ser cualquiera. Mientras que en el coaching es un acompañamiento de otro tipo, en el cual lo que estamos acompañando es un proceso personal que tiene un objetivo mucho más puntual. No tiene que ver con una crisis de salud mental, una crisis emocional. Fuerte una crisis personal tiene que ver con una. Quiero conseguir este objetivo y hay algo en mí que me, no lo no, no encuentro y no lo veo que no me permite pasar la barrera, y ese es otro tema. Por lo De menos hecho son dos especialidades que se complementan. Porque yo, eh, tú puedes eh, atender a, por eso, por eso, muchos psicólogos hemos estudiado coaching, porque tú puedes atender a un paciente para tratamiento y trabajar objetivos. Y entonces el proceso es mucho más acelerado. Entonces, por eso los psicólogos se enriquecen muchísimo con las herramientas del coaching. O también Pero, yo tengo muchos coaches que tienen su psicoterapeuta y cuando encontramos algo muy fuerte que está en otro nivel, automáticamente le digo, eso es tema con tu psicoterapeuta. Ah, perfecto, Mile, sigamos con mi línea. Y seguimos con la línea. Y es ¿Puedes muy diferenciar padre? eso? ¿Puedes verlo? ¿Puedes? Poder sí, absolutamente. absolutamente. Absolutamente. En el momento que yo detecto que hay un tema que tiene que ver con una creencia derivada de un proceso de desarrollo que está afectando y que observo que afecta en varios, automáticamente le digo, anota este tema y revísalo con tu terapeuta, porque es uno de los primeros elementos que pregunto cuando él. Y si les digo, si vamos a empezar un proceso, ¿tienes psicólogo? Sí, sí, tengo mi psicoterapeuta. Ah, perfecto. Entonces, yo te voy a dar indicaciones y tú ya lo trabajas en tu espacio, en el proceso que llevas, y yo aquí sigo. Y ha sido muy potente con mis coaches que tienen psicólogo, Porque automáticamente me dice, oye, ya trabajé allá, me acabo de dar cuenta e hice esto. Perfecto, sigamos. Y fíjate si esto es tan cierto, Milena, que yo no soy psicoterapeuta, porque yo soy psicólogo organizacional, y, y claro, eh, pero soy psicólogo, y se acercan muchas personas, bueno, muchas no, se han acercado algunas personas, y en la primera sesión le digo, es que esto no es para mí, esto no es para mí, eh, yo, en lo que superes esta etapa, yo te acompaño, pero ahorita te recomiendo que vayas a casa de Milena. Bueno, de hecho, te recuerdas sí. que te dije, esto no es para mí, porque yo no tengo tu especialidad, pero sí identifico inmediatamente, inmediatamente, pero a la tercera sí. pregunta, cuando Allá. esto no es para mí. La pregunta es quiénes son las personas que se nos acercan y cómo podríamos hacer... Porque detrás de todo esto que, que, que está en esa agenda que yo pasé y demás, está en potenciar la profesión, en generar mayor demanda, en facilitar que los coches trabajen, en que no solamente trabaje el 5% de los coches que se preparan, en ponerle un poco un orden a la cosa. Entonces, ¿cómo, cómo se puede lograr esa, esa cuestión de que se facilite la comprensión y, y el camino para que eso suceda? Este, o sea, vos podés diferenciar lo que lo que el cliente necesita, pero la gente sabe o, porque generalmente la historia es la gente va al psicólogo cuando tiene un problema y de repente no es un problema, los coaches no pueden atender gente en psicólogos pero los psicólogos sí pueden atender gente que, que, que se podría resolver por coaching esa mm. es una cuestión que los lo dejo picando no, no y, los psicólogos pero, no nos interesan las personas que quieren coaching porque es un proceso No se distinto. trata de que sean las personas que quieren coaching, se trata de las personas, porque los psicólogos no tienen idea de lo que es el coaching, así como los coaches tienen que tener idea de lo que es. Estoy generando polémica y discusión para entender un poco la Estoy de parados, acuerdo, ¿no? y, Ese... y es un tema en el cual hay un problema de límite, como en todo, o sea, hay un problema de clarificación, o sea, en el ámbito de los psicólogos no sabes todo el drama que hay de anticoaches, y de qué temas sí trabajamos y qué temas no trabajamos. Y el tema no es el tema. <ríe> el problema bueno, no es el saber, tópico. Me interesa saber hablar un poco de eso, porque en este espacio hablamos de todo lo que no se habla en otros lados. Provocamos conversaciones donde la gente puede decir lo que no diría en otros lados. Y Te eso puedo decir parece... que hay una línea clarísima de los psicólogos contra el coaching, pero entiendo desde dónde. Cuando el coach quiere tratar temas de salud mental. Entonces quiero tratar la ansiedad cuando tiene un tac una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, que tiene un nivel de activación con ataques de pánico y lo quiero trabajar con pensamiento o con palabra. Y ahí sí hay un tema que nos llegan muchas personas que han pasado por varios y dices tú, bueno, y ahora cómo desenredo la maraña porque el problema es otro, hay una activación fisiológica, hay una activación motora y hay un tema cognitivo, hay un tema emocional, y ahí tengo que desenmarañar lo que hice, lo que pasó en coaching. Ahí es donde se da este tipo de conversaciones, que son como de muy álgidas con los psicólogos. Pero es porque queremos entrarle sin herramientas como coach a un tema que no puedo entrar. Es como querer entrar a la sanación de un cáncer sin que vaya al médico, con imposición de manos. Está eh, bueno eso Estaba pensando en lo que decía Y lo que nos traía Ileana Con respecto y Entonces los psicólogos eh, Ileana No se dedican a, a, a la transformación Como es tu propuesta del coaching ¿Es así como es lo que hacemos nosotros? Mira, este Gerardo Los psicólogos Por supuesto que la gente cuando sana se transforma Pero los psicólogos Este eh, son profesionales para sanar la salud mental. Ok, ahí está, ahí hay una definición. Los médicos curan, los psicólogos sanan la salud mental y los coaches. Y los coaches acompañan a transformarse. Los coaches, los los coaches producen, los coaches llevan a la gente a desarrollar su mayor potencial, eh, a buscar lo que quieren. Y por alguna razón no lo consiguen, pero su razón no es un trauma, su razón no es un trastorno, su razón no, es una, no, es una, no está descrito ni como neurosis ni como psicosis, sino porque tiene una creencia que se, la, que se le está ahí enraizada y tienes que gestionarla y tienes que mostrársela. Porque al final yo creo que el principio de cualquier proceso de coaching es, es bueno, primero tienes que tener claridad en lo que quieres, pero... Luego darte cuenta de dónde estás y a dónde quieres llegar. Y eso no tiene nada que ver con la salud mental. Y aparte de que, de que eh, yo, yo, yo soy muy, muy, muy picky con eso, porque eso que dijo Milena es muy importante para mí y yo lo entiendo así. Cuando tú intentas accionar, sobre un, un asunto que no es tu especialidad, puedes, puedes ponerlo peor. Entonces yo lo entiendo así y yo de verdad, verdad que yo he tenido muchas personas que he remitido. Porque digo, esto no es para mí. Y lo veo, lo huelo. Por ejemplo, en las, en las organizaciones, si organizaciones ¿no? terapeuta para la empresa. ¿Se te corta o se me corta a mí? Se le corta a Milena. Milena ah, se te cortó, sí. se quedó congelada. ¿Pero qué fue lo que dijo? en las organizaciones qué? A ver, a ver, creo que ya estoy, todavía sí. no estoy, ya estoy. Sí, sí. Ok. Es por eso que los psicólogos en organizaciones, los psicólogos organizacionales, normalmente para desarrollar el mayor potencial de esas empresas, comunidades, organizaciones, sociedades, buscan escoaches, no psicólogos, porque es para poder sacar el mayor potencial de las personas. Y es un ámbito en el cual es el coach donde podemos empezar a trabajar. El problema es cuando quitamos ese límite y pa queremos pasar a la salud mental desde el coaching y nos vamos a otro tipo de áreas que ya empieza a ser más difícil la línea, como los coaches de vida o los, los, los coaches nutricionales, sin haber estudiado medicina y nutrición, por ejemplo. También siento que es ahí otro de los, de los límites que empieza a tocar ciertos mm -hmm. ámbitos donde ha crecido el coaching. Hay muchísimos médicos y muchísimos nutricionistas que están teniendo dificultades porque llegan personas con algunas alteraciones por, por, por a veces este tipo como de diatrogenia sin deseo de hacerlo realmente. Está, está bueno tener esta... esta esta conversación porque si, si hablamos del poder transformacional del coaching tenemos que poder tener claro los límites y las posibilidades ¿no? como decía Eliana, nos no, no, no. relataba un poco lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que nos pasa y los eh, desafíos y los momentos que tenemos para ser coach en un momento dado somos coaches aprendices, en otro momento dado somos coaches practicantes tranquilos en otro momento somos curiosos, en otro momento bueno Llego, es decir, pasamos por distintos estadios ¿no? y siempre hay un proceso de crecimiento aún así con una profesión tan, eh, desarrollo, tan en desarrollo y con tanto requerimiento me parece que hay gran espacio para ponerle un cacho de orden y ponerle un poco de posibilidad desde una conversación, como yo siempre digo simple y concreta para, a, mi definición es acompañar a las personas a abrir posibilidades para lograr resultados esa es la, la definición simple la, la, la, las definiciones de las distintas organizaciones te las puedo poner, son todas similares hablan del potencial como, dice, como dijo recién Diana, este y, y bueno, y ahí también lo definió desde el punto de vista del acompañamiento ¿qué debería pasar? o qué podría ¿cómo se debería poder generar una conversación para que eso que vos dijiste que son las discusiones que hay en la que tienen la, los psicólogos y los coaches se pudiera lograr alguna cuestión alguna alguna conversación qué falta para esa conversación Gerardo yo te voy a hacer una reflexión eh, antes de poner a Milena en esa en esa tesitura tan tan excitante. no te, te voy pongo a, a hacer vos, una reflexión a Milena porque vos sos la que la que tiene que llevar la voz cantante y por supuesto a Silvia y a te voy a hacer una reflexión si nosotros en el mundo del coaching no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo nos podemos poner? O sea, si tú en tu casa la, tienes tu casa desordenada, ¿cómo te puedes poner de acuerdo con el vecino? Buenísima definición, buenísimo eh, diagnóstico. Y si los coaches y si los psicólogos no se ponen de acuerdo porque se pelean, tampoco, ¿cómo se van a poner de acuerdo con nosotros? Porque. Como dijo ella, algunos nos objetan, nos combaten, no quieren saber, son anticoaches, ¿no? Yo, yo digo, es, es, es un escenario interesante para trabajar esa, esa cuestión, me parece que es importante. Este... Mira, yo creo que cada vez que surge algo que te puede tocar tu bolsillo, eh, tiene una reacción. Eh, de hecho, ese, esa expresión de que los psicólogos son anticoaches es un poco generalista, porque hay montones de psicólogos que somos coaches. Entonces no somos anti-coaches, todo lo contrario. Vemos la, la bondad Ajá. del coaching y la queremos para nosotros también. Y, y hay una especialidad en, en el colegio de psicólogos, donde manejas en organizacional y demás, hay un área que es psicología y coaching. Y está... Bueno ubicado interesantemente allí. <ríe> a, mí, a mí me divierte tanto esto porque, porque yo, digamos, vengo transitando años a esta, esta, esta, esta, esta historia de, de la, del desarrollo de la profesión y alguien me decía yo jamás pensaría eso no alguien me decía, los coaches los psicólogos no saben qué hacer con los coaches entonces este, se dedican a hacer coaching o están atendiendo con técnicas de coaching para no perder los clientes o Épocas, cosas que pasaban en otras épocas. O, bueno, se forman como coaches para poder atajar esa situación. O sea, hay, hubo como unas distintas etapas y lecturas de las distintas etapas respecto a lo que les pasó. Bueno, hoy ya tienen una carrera de psicología y coaching, lo cual, este, bueno, no una carrera, una especialización. Este, y, y los coaches, que están haciendo? Están incorporando coaching y psicología, herramientas de psicología, coaching psicológico, o sea... Este, es como una cosa donde ambos están buscando, donde donde hay una, quizá me equivoco, ¿no? pero yo, yo digo lo que pienso, una desesperación por avanzar, por abarcar, por, por hacer todo, por laburar, no sé lo que pasa, pero no sé si estoy proyectando o no, pero es, es, es la crisis, es el cambio, es, es la etapa en la que estamos, pero me parece que ahí esto está evolucionando y Entonces la pregunta es, ¿a dónde va a evolucionar con este cambio de mundo que nos decía Olay al principio, con esta idea de, de, de hacer un cambio consciente? ¿Hacia dónde queremos que evolucione conscientemente las dos profesiones o la profesión para hacer, eh, para, hacer, para vivir de ellas y hacer el bien a nuestras comunidades con ciertos acuerdos? Esa es un poco la, este. Sí, Gerardo, este, yo pienso yo pienso que, que el coaching es, es una disciplina nueva yo pienso que es una disciplina nueva y yo pienso que todo en la vida todo en la vida tiene un proceso de nacimiento maduración y consolidación y se consolidará se consolidará y está recorriendo su camino y hay grandísimos exponentes de, en, en el mundo del coaching que son verdaderas referencias y verdaderas verdaderas potencias intelectuales, y, pero creo que todo lleva su tiempo y, y, y además eh, me parece que las diferentes corrientes del coaching se mueven a velocidades distintas. La corriente norteamericana está muy introducida en las universidades, mientras eh, en Europa y en América, eh, bueno, yo conozco España, no, no, no es así hay asignaturas de coaching y algún posgrado de coaching, pero en Estados Unidos hay muchísima oferta de una carrera como coach, de cuatro años, igualito que psicología, médico, abogado. Entonces creo que además dentro de las distintas escuelas de coaching estamos evolucionando a un ritmo diferente. Si hay alguien que sepa más de esto, lo puede decir, porque yo digo lo que sé. Es que sí, y además, ah, exacto, y es sí. que además no solamente es el coaching que a veces toca la salud mental, sino también, por ejemplo, lo que les decía, nutricionistas que están tocando procesos de alimentación y de cuidado médico, coaching deportivo que también entra un poco a lo que es ortopedia y demás. O sea, no es solamente con el ámbito de la salud, también con la salud mental, están también el coaching está creciendo en otras áreas. Y ahí también, como puede haber muy buenos que estén preparados en esto, también hay otros que por experiencia lo juegan. Y creo que ahí es donde empieza nuestra, el, el coaching a empezar a caer, que es por mi experiencia de cómo a mí me fue, yo lo, lo, lo replanteo, más no con las herramientas que va a requerir el área del coaching que me estoy ubicando. Y por eso yo siento que también es como la claridad desde dónde, qué herramientas y desde, eh, desde dónde voy a tomar las herramientas, porque las herramientas de psicología para entenderlas hay que jugarles un montón, igual que las de medicina y nutrición, yo ahí nunca podría entrar. Porque, pues, igual de que medicina, la ingeniería exacto, o sea, saber de medicina y saber cómo funciona el metabolismo y el ciclo de Calvin y demás para la respiración y cómo funciona para la alimentación y la oxidación de alimentos no le podría entrar y ahí le entra un nutriólogo mucho mejor pero a veces en el coaching por mi experiencia le entro y entonces ahí empezamos a desvirtuar los límites y también nuestro conocimiento y nuestra función como coach que realmente es transformar pero desde Y, y desprestigiamos al coaching, además. Absolutamente. Bueno, es ese, es, ese es, es, es el es. tema que yo veo que está, está complicando cada vez más, ¿no? Donde la, el, el, la, está la, la palabra que yo busco, hay que legitimar la profesión, ¿no? porque si no se, se, se, se, se desvaloriza, y por más que hay grandes movidas, y ahora hay una gran movida de, de apertura y de información y demás, y todo lo que hay como para expandir los conocimientos, hay algo que no se está mirando Me parece a mí Y es el orden que podría ponérsele a la cuestión Frente a un mundo que cambió Esa es un poco la idea Carola si tenés algo de comentar O Nati que llegó Nati viene de la de la, de la, de la educación este, Y bueno Está en la punta del inicio de la carrera Y siempre tiene su, su observador Aunque hoy ya se ve mal enganchado este, Nos aporta algunas ideas Y bueno Y también desde el punto de vista del marketing que es lo que nos diría? ¿Qué es lo que nos dirían? Margarita, la opinión de Margarita es muy buena porque es desde afuera del coaching. Margara, estás ahí. Sí, por eso. Es Margarita como... eres una mega profesional y además súper querida y ahora escritora. Bueno, ahí después vamos a hablar porque la idea es cómo se puede, cómo podría la, la, el escrito, el libro que queremos hacer, servir, influenciar algo has hablado para que haya una, una, una herramienta que ayude a esta idea de generar una conversación y una unidad y una comunidad eh, que salve las diferencias en beneficio de lo que sucede. Esa es la, la pregunta. Margarita, ¿cómo lo ves tú desde afuera? Tienes que abrir el micrófono. Sí, aló. Aló. Uh, Te escuchamos. Ok, sí, bueno, este, los, los, los, yo, yo ni soy coach ni soy psicóloga, así que, pero, pero he tenido coach y he tenido psicólogo y, y las tareas y, y, y en realidad son procesos de ayuda pero distintos, definitivamente son diferentes. El, el coaching te saca lo mejor. Bueno, es que el, el, psicólogo, el psicólogo se está ayudando a tratar este, otro tipo de temática, siento que con el coach, a través del coaching hay una posibilidad de que, de, de, que, de que elimine y ahorita estoy en un proceso similar, este, algunas trabas que tienes para poder hacer algo que es un sueño o una realidad, pero este, desde el punto de vista, o sea, yo, yo siento que las dos cosas ayudan dependiendo de cómo, en, en qué posición esté la gente que la necesita. Yo no sé si por ahí va la, la, la pregunta, pero... Eh, sí, sí creo que son, sí, sí siento también que no puedes ponerte a, a, a, a, a, a trabajar con una persona o, o que, que necesita en específico coaching como un psicólogo y al revés, el coach no necesariamente porque sea psicólogo, eso ayuda, pero debe trabajar eh, temas de psicología con alguien que está en búsqueda de otra cosa. Eso es desde, desde el punto de vista como afuera, desde afuera. Y desde el punto de vista de cómo poder evolucionar y darle marketing a la profesión, ¿qué es lo primero que se te ocurriría? Bueno, hay que... Lo más importante para hacer marketing es buscar el target. Ese, donde quiera, cuál es tu target. de tener claro quién es tu target. ¿Quién está viviendo? Eh, el producto o, o el servicio que quiera o sea, entonces eso, eso, eso es lo primero, tenerlo súper claro. Este, este es el tipo de, bueno, yo quiero vender este perfume de mujer uh, de 18 a 40 años, ok, este es mi target, este vendiendo perfume y el, dónde la busco, en qué lugar están, o sea, hay, hay, hay trabajos que se hacen con marketing de business de investigación, perdón, eh, tratando de ubicar dónde es que está esa audiencia, ese público o ese posible cliente que necesita. Eso es lo vamos a suponer, que... te interrumpo por lo siguiente, vamos a suponer que si pero... el mercado, todo el mercado es potencial cliente. Ya no estamos hablando de segmentar, de vender yo, sino cómo le vendemos a la comunidad de tu país el coaching como una posibilidad de cambio para responder a las necesidades. A eso voy. Esa, esa es la apertura, porque yo entiendo, digamos, lo que vos me decís del marketing y es lo que hoy hoy está de moda, ¿viste? Hoy está de sí. moda todo el marketing de redes y es un objetivo en el que, por supuesto, hay que ver el mercado, la investigación, las necesidades del consumidor, etcétera, etcétera, etcétera Yo trabajé 30 años en publicidad y marketing. Ahora, lo que yo le claro. pregunto es, en este mundo, en cómo está ahora, ¿cómo hacemos para generar una, eh, esto que hablábamos antes, ¿no? Una claridad, una comunicación, una conciencia, como decía... Como decía Olaya, ¿no? ¿cómo generamos, este, eh, cómo podemos aprovechar que ahora estamos en un cambio consciente y qué es lo que habría que hacer? No, no, no digo que todos hayan estado al principio con ese video, pero básicamente esa es la gran sí. pregunta. ¿no? Pero dejo pensar. Claro, pero es que esa es, pregunta, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo le llego? Es que no puede, no, tú, no puedes separar, tú no puedes separar una cosa de la otra. Hay un tema de educación, primero, creo yo. ¿Cómo, ¿Cómo haces para por que eso, la gente... Hay que, no educar, hay que educar a la sí. gente. Sí. sí, claro. Yo creo que ese es tu primer tema, es educación. Para esa educación la puedes hacer de mil maneras. Y sí vas a tener que segmentar y sí vas a tener que separar a tu gente, porque tú no le puedes vender el mismo mensaje a un chico de 18 años que a una mujer de 60 años, porque no lo van a tomar igual. Las necesidades son diferentes. Entonces, Ahí estoy de sí. Entonces, hay que educar y hay que educarse con el, el, el este, género, edad, este, e inclusive, ¿cómo? cómo ¿Quién tiene, eh, tiene? Hoy día se habla en Estados Unidos muchísimo de coaching, creo que, que mucho más que... No sé si... Perdón, voy a decir algo que no estoy segura. No sé si se habla más de coaching en Estados Unidos que en España. No lo sé, esa información no la tengo. Es probable. Pero Pero creo que el término coaching... y porque eso, como viene además de la término, ese término viene de los coaches de deporte, si mal no me equivoco. Así o sea, es, el coach, es, así entonces es. viene de ahí. Hay una y en Estados Unidos es una cosa que se entiende muy bien. La figura del coach, que más? Yo sí haría una campaña, yo haría una campaña de promoción en la que la este, buscaría la semejanza que tiene el coach deportivo este y el coach, el coach que te va a ayudar a ti en tu carrera o en otra. Porque porque la gente entiende el de deporte. El de deporte lo entiende muy bien. Entonces, sí, la analogía, La analogía, exactamente. O sea, es, es, es algo que hay que trabajarlo muy bien y todo y siempre depende, vuelvo a repetirlo, entiendo que creo que es un tema de educación y el, el tipo de mensaje que transmites dependerá mucho de dónde estés, en qué país te encuentres y, este, y, a, y a qué target se lo vas a, a transmitir. Gracias. Eso, Humilde eso, eso opinión. Que ah, no, no, me encanta la opinión. Me encanta que todos, todos tenemos una opinión para, para aportar y abrirnos la, la visión. Esto que vos decís abona más la idea de que cada país tiene su necesidad, su requerimiento, sus desafíos con la profesión, y es por sí. eso que en cada país los coaches pueden trabajar diferente, y por eso yo creé las comunidades por país, y no basta de sí. la globalización donde creemos que hay una respuesta one size fits all, que no es así. Que no es así. Eh. Y, está, y perdona que te diga otra cosa. Y la otra cosa que funciona también es hablar desde los ejemplos de la gente. O sea, siempre vas a conseguir eh, algo. Ay, mira, eh, ese helado es rico. ¿Por qué? Ah, porque yo lo probé, porque a mí me gusta. Me gusta el helado de limón y ya yo lo probé. Entonces, oh, eh, cuando puedes tener la posibilidad de hacer, eh, de llevar tu mensaje a través de la gente que ha sido cocheada, no sé cómo se dice, ayudada por un coach, eso ayuda muchísimo a transmitir el mensaje. Porque lo que, lo que nosotros vivimos y lo vivimos positivamente, el, el, en este momento consigo que la gente transmite más, mejor el mensaje cuando es la persona a la que se le ha ayudado. Eso también podría ayudar muchísimo a llevar un mensaje de que es una profesión que puede realmente ayudar a sacar lo mejor de ti. Correcto. Te agradezco ese aporte y con todo esto, Iliana, ¿qué, qué, cómo, cómo, qué, ¿qué podemos agregar en términos de las herramientas? Porque como decimos, las herramientas es, se llegan de distinta forma y, y, y vuelvo a, tu, a tu agradecerte que, que, que nos has abierto el diálogo, pero ¿qué cosas más podemos agregar y cómo un libro puede servir para transformar esto y unir a los coaches y, y generar una... una un acercamiento a lo que yo estoy proponiendo ¿no? que no es fácil Mira Gerardo este, me estás poniendo ya en una tesitura pero lo primero que voy a hacer es que voy a, a complementar la idea de Margarita porque me pareció bien interesante sí, sí, por supuesto. porque por un lado eh, eh, Margarita desde su punto de vista desde su perspectiva desde su conocimiento nos está invitando a los coaches a especializarnos a acabar con bodas, bautizos y comuniones o sea, este, porque ella está diciendo, bueno, si tú vas a mandar un mensaje, no se lo puedes mandar de 17 a la señora de 60. Entonces, ¿tú tú, te vas a especializar en los de 17 o en la señora de 60? Eh, eh, desde el punto de vista del nicho estoy de acuerdo. ¿eh? Estoy de acuerdo con, con respecto al hecho de que, de que no podemos atender a todos por igual yo sigo hablando desde el punto de vista de que habría que haber un mensaje para cada uno de esos espacios respecto a lo que es el coaching no olvidemos que los Gerardo, si nos pusiéramos que de acuerdo si nos pusiéramos de acuerdo pudiéramos hacer una campaña institucional dándole valor al coaching pero no nos ponemos de acuerdo porque cada uno quiere tener la razón claro entonces, eh, eh, esto es cuestión, si sí, sí, nosotros nos pusiéramos de acuerdo y, y dijéramos vamos a revalorizar la, la, la, la, la disciplina del coaching y vamos a profesionalizarla, vamos a entrar a las universidades y vamos a dar este, coaching como una carrera y una especialización, tú puedes ser coaching deportivo, puedes ser coaching nutricionista, entonces el nutricionista tiene que estudiar toda la parte de nutrición que no estudió en la carrera de coaching, vamos a especializarnos. Y entonces ahí podemos, y, y vamos a mandar un mensaje único. Eh, y es, es, lo que pasa es que todo lleva un tiempo. So, es, estamos hablando del año 80 y estamos en el año 2020. Son 40 añitos. Y además, hoy leí un... Hoy, hoy estaba leyendo justo porque venía para acá y me iba a leer. Voy a ver cuántos coaches hay. Y me leí un informe que sacó la ICF eh, ahorita, en el 2020, que no sacaba desde el 2012, lo sacó ahorita en el 2020. Y dice que, que él tiene... Ellos tienen 100.000 coaches eh, registrados este, colegiados, vamos a decir que no es colegiado, asociado, eh, asociados. Y el 60% tiene menos de tres años de ejercicio. Entonces no es solo que estamos hablando de una, de una, de una disciplina que tiene 40 años, sino que el 60% de las personas colegiadas ingresaron recién hace tres años. Entonces no es solo joven el oficio, sino también es... Joven la población, o sea, la población es, la población todavía se está ubicando. ¿Qué hice? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, no está en tu lugar donde dice, ¿qué vamos a hacer con el coaching? Sino, ¿cómo voy a hacer yo para comer con esto que, que, que, que estudié? No se te oye, Gerardo. Coincido contigo con respecto a eso, eh, es una profesión joven, no voy a decir que no, es una profesión que eventualmente eh, tiene todavía mucho para hacer, creo que el punto es ponernos de acuerdo, yo solamente quería compartir esta, esta pequeña cuestión que a veces lo pongo y que a veces lo, lo, lo, lo, lo ven, que es este, qué hace que las cosas sean como son, a ver si esto se es, es, puede es, es, hacer, es esto que... que que ya, a ver, ahí estamos. El viejo chiste de Mafalda que yo lo uso hace 10 años o 15 años, no sé cuántos años, no pero proyectado hacia, hacia la pregunta del futuro del coaching, que puede ser de las producciones, hacia dónde ustedes creen que se dirige el coaching. no Esa pregunta, ¿cuántas veces han escuchado sobre reuniones, simposios, encuentros y eventos? Hacia adelante, por supuesto es una forma de decir, todos queremos que vaya hacia adelante, entonces se queda perpleja más falta adelante es para allá, y ahí empezamos a discutir, porque el adelante y el observador que somos, diferentes cada uno, es para cada uno diferente, entonces obviamente nuestro adelanto, nuestra forma de ver hacia dónde va es uno, y la del otro es otro, y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo, ¿y por qué? porque queremos tener la razón, ¿y por qué queremos tener la razón? por el ego, por lo que fuera, por querer ser los que queremos tener la razón, el adelante no es tu adelante, pero es mi adelante. Entonces dice: Me falta, ahora comprendo por qué el coaching le cuesta tanto ir hacia adelante. Y eso es una pequeña conclusión de esto que decía recién este, Iliana sobre eh, cómo nos ponemos de acuerdo nosotros antes de ir. ¿Qué falta para entender que por no ponernos de acuerdo la profesión se, se, se lesiona cada vez más? Por no, no pero esto no solamente pasa acá pasa en la polarización, que es uno de los tantos temas que pusimos al principio, en el mundo, en la política, en, las, en, en todos lados. Pero bueno, este sería el punto que habría que, que habría que tratar o que habría que manejar como para ver qué observador somos, por qué queremos tener razón y cómo juntos podríamos llegar a un acuerdo que nos lleve a alguna solución. Tiro esto como para ir cerrando respecto a cuáles serían las... Este, las eh, Posibilidades, digamos, de. de bueno, ahora no voy a encontrar lo que quería encontrar porque eventualmente era, era, era, era mostrar la, la que tiene todas las este, la similitudes que todos hacemos y decimos lo mismo, ¿no? Entonces, en la, en la profesión. Y bueno, entonces, en función de eso. Vamos a acá porque no está que ¿Algún comentario? No, bueno, volvimos a la vaca púrpura, ¿no? No me queda claro si todos tenemos que ser vacas púrpuras o, o cómo conversamos y si aceptamos que es para todos. Pero ahora nos trae la solución Silvia, que nos va a dar la solución a todo este dilema y a toda esta conversación. Gracias Gerardo. No, yo creo que bueno todo lo que eh, hemos podido compartir aquí es uh, bueno es muy interesante y creo que refleja la realidad de lo que pasa en los diferentes países, ¿no? O sea, sin embargo creo que eh, algo que es importante hay que legitimizar lo que decía la profesión yo pienso que es el primer paso para después de legitimizarla a la, la profesión del coaching después vamos a poder ser vacas púrpuras porque <ríe> no es cierto porque de, de, de otra manera no tal vez no vamos a ser, no vamos a poder eh, ser reconocidos en el mercado no eh, suele suceder que hoy por hoy muchas personas se dicen coaches porque digamos han generado cierta experiencia en un ámbito pero eh, lo cual eh, no, no lo voy a criticar, ¿no? Pero eso es lo que sucede y hay otras personas que se han formado en, en el tema de coaching, siguiendo metodologías, prácticas, obras, etcétera, ¿no? Y que, bueno, tal vez no somos reconocidos en el mercado todavía, ¿no? Por X o Z razón. Entonces pienso que es importante... Eh, legitimizar la, la profesión primero en cada país como una carrera que, que, de profesión eh, que para mí es importante y por otro lado creo que el movimiento que ha generado Gerardo es muy importante en el hecho de que todos estemos ¿no? IAC, ICF todas esas organizaciones reconozcan a los coches y no sean las que únicamente quieran tener el, la la solución, por así decir, ¿no? Así que ese es, mi, ese es mi punto de vista, ese es lo que yo considero que se debería hacer, trabajar en legitimizar la, la, la profesión de coaching en cada país, así, y eso solamente se lo hace con gestión, ¿no? Gestión y plataformas, de charlas, de conversaciones, de seminarios, y lo que estás haciendo aquí, ¿no, Gerardo? Que poco a poco vamos a tener que ir trasladando cada uno de nosotros a nuestros, a nuestro, a nuestros países y, y ahí ampliar la red de lo que pretendemos hacer. Y eso que tú hablas de, legiti de legitimación, Silvia, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, también entonces incluye, hay que incluir al mundo político, que al final eh, es un elemento determinante en cualquier decisión de ese tipo que se... O sea, hay que venderse ante el mundo político. Sí, ¿no? De definitivamente, por eso digo que cuando hay que hacer gestión... Es, eh, hay que hacer gestión más allá de lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Tal vez gestión con instituciones, con organizaciones, ampliar nuestra red de conversación hacia otras instancias también para hacer conocer cuáles son, cuál es el objetivo del coaching. Claro. ¿Y por qué tendría que ser está legitimada esta, esta práctica? ¿no? Y me viene me viene a la mente, Silvia, cuando Gerardo puso el... el, el la secuencia de más falta que nosotros los que vendemos como coaches es acompañar a las personas a ir hacia adelante unos lo llaman potencial otros ¿eh? y nosotros estamos enredados en el en el en el medio como como como conglomerado como como grupo pues no sí es verdad eso es cierto o sea, no eso fue... hasta falta de coherencia pues, ¿no? exacto sí eso es verdad creo que ese es, el, ese es el ese es el gran tema y yo de repente, claro, por, por tener tanto material, no llego siempre el material que quisiera compartir pero de todos modos, eso que vos decís a mí me llevó a veces, me llevó a una reflexión sobre el río que tenemos nosotros en términos de el viejo, el viejo la vieja imagen de qué es lo que nosotros supone que que teníamos que hacer, ¿no? que, que es que nosotros clarificamos, resolvemos, este, no sé, hacemos cosas con, que los clientes necesitan y de repente creo que nosotros estamos enredados y creo que el paradigma es el que, de alguna forma, este, eh, a ver si está ahí, a ver. A ver. No sé si está que está saliendo, pero... Sí. Ahí está. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? El cambio de paradigma, esta imagen generalmente es al revés. La conocemos todos, la hemos visto en distintas cuestiones, ¿no? Este, donde eh, el coach es el que, el que hila. Yo creo que estamos con tanta cosa en la cabeza, con tanta información, con tanta complejidad para el coaching, que el que está complicado es... Este, lo que aprendemos y lo que el cliente necesita es mucho más sencillo de lo que nosotros aprendemos ¿se entiende? Este, lo tiro como para un pensamiento en el que de repente el mundo me parece que está requiriendo por supuesto que trascender tomar conciencia y demás pero a la larga, en la urgencia en todos esos desafíos es mucho más simple de lo que pensamos el cambio de paradigma no debería ir a simplificar y a hacernos más efectivos en la posibilidad de trabajar con las personas para darles posibilidades que le permitan eh, lograr acciones que le permitan darse cuenta de cosas y transformarse en términos de sus resultados punto y aparte todo el rol que se ocupen los psicólogos los que no están y los que no están pero el coaching debería poder manejarse desde ese lugar, desde la simplicidad y bueno este, traigo esto porque bueno, porque, porque, porque por, lo que, por lo que decía sí. recién este, este estábamos ahí en sitio, estábamos en, en esa, en esa, cuestión. Eh, hay muchas más cosas que podría compartir sobre lo que está pasando y sobre, por ejemplo, qué sé yo, esta me encanta también, porque esto es hacia dónde cree que se dirige el coaching. Y esto también tiene algo que ver, ¿no? Hacia adelante ni idea. Y ahí hay, hay personas que no lo saben. Y, y a dónde vamos? Es lo que está pasando ahora. Total es gratis. Y como es gratis vamos a meternos este pero pero bueno se supone que el de adelante sabe no, los que saben son los de atrás y al final nadie lo sabe pero digo muestro estas cosas porque son como como, como imágenes que tienen que ver con la con la con la, con la, con la posibilidad de ver el problema desde una simplicidad diferente entonces desde ese lugar es que lo, que, que, que lo traje y bueno, la otra que, que quería traer era justamente el de la profesión pero ese pero de alguna forma, no está cercano a lo que, a lo que tenemos. Bueno, eh, sí. Eh, ay, cuánta cosa que hay. Che. ¿Cómo va a ser simple si yo tengo tanta, tanta cuestión? Tanta yo pienso, Gerardo. Bueno. Sí, que te escucho. Lo que dice Margarita, retomo la idea de Margarita, que, que mientras todo esto ocurre, mientras el. Eh, el coaching va madurando mientras las cosas se van poniendo en su lugar. Lo mejor que uno puede hacer por el coaching, y es lo que yo intento, es dejar una huella en cada uno de tus clientes. Estoy de acuerdo. Que, eh, eh, y, y eso es más que hacer coaching. Eso es una vocación de servicio. Que el cliente se quede, que el cliente diga, tu solución es esto. Vete con Gerardo que vas a conseguir, que lo vas a hacer más fácil. Probablemente tú lo puedes hacer solo, pero si te vas con Gerardo lo vas a hacer más fácil. Y, y yo creo que eso es lo que nos corresponde hasta tanto eh, las cosas vayan madurando. O por lo menos es lo que me corresponde a mí, tú estás en otra etapa de la vida. Sí, es lo que estamos, yo... estamos en etapas digamos, en las que yo veo la cuestión desde el tema de la posibilidad. Quería mostrar esto, cuando hablamos de cuáles son las grandes definiciones, las tres dicen lo mismo. Estamos viendo que se las están unificando porque algunas las actualizan y a la larga estamos todos hablando de lo mismo con diferencias sutiles. Entonces, ¿qué hay detrás de esta idea de, de que existan? Bueno, que establecen estándares para distintas comunidades porque una no podría ocuparse de todo. Pero si leemos, ver, yo uso la palabra colaboración inclusión y uso la palabra posibilidad y uso la palabra resultados, pero básicamente el proceso de transformación, el proceso de maximizar el potencial, el crecimiento y demás, es más o menos lo que estamos diciendo todos, y cuando entramos a la etapa de los estándares, que también tienen tres líneas, digamos este, también son pasos y cosas que tienen que ver con competencias y características que hay que saber, que hay que profundizar, que no son fáciles pero que también yo por lo menos las simplifico en términos de cuando las, quiero, las agrupo y las simplifico, pero básicamente son pasos clarísimos, ¿no? la escucha como primer punto, la, la confianza, este, yo, yo por lo menos tengo la conexión, la confianza, la comunicación, la creación de conciencia y la, y la creación de acción, ¿no? que se resumen en todas y en cada una de estas cuestiones, con alguna o más, con una mayor o menor eh, complejidad. Por último, ¿qué pasaría si justamente en la, en la línea en la que estamos, termino con este ejemplo, cuando vino la pandemia estábamos todos hablando del virus, después empezamos a hablar de la vacuna y empezamos a ver que hacía falta una vacuna y qué, qué hubiera pasado si nos hubiéramos puesto de acuerdo con esa vacuna, pero no nos pusimos de acuerdo, juntos hubiéramos hecho mejores eh, resultados, pero cada laboratorio quiso ser el primero, el dueño de la verdad y... Este, y por eso pasó un poco todo esto. ¿Es posible juntarlas? ¿Podría haber alguna posibilidad de generar una unidad que nos hubiera permitido salvarnos más? Y con ese pensamiento este, las dejo antes de, no antes de escuchar a Nati, que algo vas a decir, Nati, porque te quiero escuchar, porque ya que hablaron las pocas personas que estuvieron, y que se, tuvo, algunas que se tuvieron que ir. ¿Algo que quieras agregar? Eh, comparándolo con la educación and coaching y cómo las personas, la sociedad valora a la educación, creo que es difícil eh, tengan, que logre ese valor del coaching. Siento que nosotras las maestras estamos todo el tiempo eh, colaborando y poniendo dejando, tratando de dejar nuestra huella, como decía Diana, eh, pero sentimos que le falta esa valoración por todo lo que hacemos todos los días. Y, con, y siento que lo comparo con el coaching y pasa eso. Y por más que esté eh, en la universidad, que sea una profesión, pasa lo mismo con la medicina, con los médicos, pasa lo mismo con todo lo que queremos ayudar a la sociedad. Hoy vine como un poco eh, así como viendo lo negativo, ¿no? Digo, es posible, porque creo que es posible, por eso estoy acá, pero hay que verlo de otro, creo que tengo que mirarlo de otro lado, ¿no? Porque desde. Profesionalizarlo, la educación está profesionalizada, la medicina también, y no lo valoramos. Eh, ¿Qué es lo importante para la sociedad ahora? ¿no? Nosotros no somos importantes. ¿Qué le importa? no Pensar eso. Y creo que desde la educación sigo eh, luchando, y oh, trabajando, por ver qué, cómo hacer para cambiar lo importante no para la sociedad porque lo veo en los chicos, lo veo en los padres, lo veo en, en, en todo y creo que anoté algunas palabras como confianza, responsabilidad, buena intención, vulnerabilidad eh, y creo que, que la, tanto el coaching como la, la educación ayuda, colabora para que sean, seamos mejores personas cada día. Y, y hay que haber eso, tiene que haber un cambio, ese cambio consciente Y un cambio de paradigma como nombraban recién Porque por más que hagamos, porque si, digamos, si pretendemos hacer con el coaching Lo mismo que estamos haciendo con otras profesiones Que, no, que no, yo no noto el cambio Entonces primero valorar, ¿no? valorar lo que el otro hace Creo que primero hay que, desde, desde la educación, lo que puedo hacer yo es acompañar a los chicos a que aprendan a valorar al otro, siento que no lo están haciendo, eh, y, y mostrarles que siempre todo lo que hacemos, las maestras, o por lo menos las que conozco yo, es con buena intención, ¿no? Y que lo vean desde sanado, siempre ver la, lo, lo, lo, lo bueno que quiere hacer Pero el bien. otro por vos, ¿no? Y, y, y agradecer eso bueno. Creo que desde ahí eh, Se va a lograr el cambio no desde los políticos ni de la institucionalización. Bueno, ese, ese, ese mensaje que nos dejás, que es lo que quisiéramos, es lo que buscamos, es lo que... Por eso estás acá y por eso está la gente que, que va llegando. En esta semana bastante particular donde hay tanto, tanto barullo de, de cosas este, y donde estamos todos en modo sobre supervivencia, no, no está fácil ponerse a, a conversar de estas cosas. Yo quiero agradecerles por lo que han aportado, y me gustaría, Eliana, si tenés algo para cerrar, que quieras cerrar con esta... Pues Mira, bien. yo para cerrar, Nati, lo primero que te quiero decir es que entiendo, entiendo cómo te sientes, pero, pero, pero es la visión eh, también, tal vez un poco política. Eh, no, hay muchos padres, eh, sí nos importa la educación, sí valoramos a los maestros. Hay países como Finlandia, donde la profesión de educador es una profesión de alto standing, entonces, eh, de verdad que, que, que, que me provocó abrazarte porque el trabajo que ustedes hacen es el más importante y no se, y no se puede, eh, todo lo contrario, nosotros estamos intentando este, introducir el coaching en el modelo educativo porque es tan importante, porque allí es donde está la, la base de, de todo, entonces entiendo cómo te sientes porque sé que corresponde a otros elementos. Pero, pero que sepas que, que hay muchos que valoramos, que apreciamos y que creemos que sin educación no hay nada. Y de hecho, la frase que escribí para cerrar, y la voy a leer, es eso. No solo actuamos como somos, también somos como actuamos. Esto hace que aprender sea lo mejor que podemos hacer para llegar a ser mejores y para conseguir ser lo que queremos ser. Y hablo de aprender, de educación. No se te oye. Gerardo, no, no tienes volumen. <risa> <risa> Ahora sí se sí, va no a escuchar que si hay algo que privilegiamos, que si hay algo que, que surgió en esa época en la que en la que salió todo este, este tema de Juntos, es definitivamente en la agenda que tenemos lo que es la educación. Esto está puesto en, otro, en otra imagen que lo tendría que tener, pero el foco de todo el 360 es, es trabajando todo el coaching por la educación. Y no lo pongo al final, porque alguien me dijo, ¿por qué está al final? Y está al final porque, porque es la conclusión de todo, si no logramos esto no vamos a lograr lo otro. Pero para mí, y vamos a armar un equipo que va a estar orientado solo al tema de desarrollar un modelo básico y sencillo para, para, para ir a las organizaciones, este, para ir hacia a las escuelas, es la educación. Gracias, gracias, gracias. Estamos cerrando a esta... Gracias Silvia, gracias Nati, Márgara, muchas gracias mi amor. Gerardo, gracias por invitarme. Cuando quieras ¿sabes que hablamos del libro? Sí. Ese, ese es el gran tema para que tenemos para, para, para el año que viene, es eso, es el, es el, es el libro en el, que, en el que todos vamos a colaborar, porque ese es un trabajo también maratónico, por ahora vamos llevando esto y cumpliendo mi compromiso con la gente que, que dio el paso adelante, la semana que viene, el viernes ya tenemos este a, a la doctora Ana María que, que, va, que va a venir a, a, a compartir y que vamos a hablar ahí de otro enfoque, que es el tema de la discapacidad, si existe la discapacidad o, o existen los entornos discapacitantes. Y lo vamos a hablar con una persona con experiencia, con dos personas con experiencia, porque yo tengo también mi libreto. Y la semana que viene seguimos con el tema, además orientado al liderazgo. Gracias. Un abrazo. Voy a dejar de grabar hasta acá. Nos vemos el viernes, creo que es el viernes a las 6. Ahí, no sé si quedará el viernes a las 6. Eh, tengo la grabación.